Ha causado eh, un gran orgullo para los dominicanos y para los nordestanos principalmente, porque en el pasado mes de diciembre, ¿verdad? En enero, en el, bueno, eso fue ahorita entonces, el pasado mes de enero, sí, un joven hispano, un joven de la provincia de Hermanas Mirabal, hizo uno de los actos heroicos más impactantes que hemos podido ver de los últimos tiempos. Esto acaparó la atención a nivel nacional e internacional Mírenlo ahí señores Este muchacho que cuando salió de ahí Todo el mundo pensaba que era Félix Sánchez O Luguelín Por la velocidad como lo hizo Y entre las nieves no se detuvo Y entre las nieves hizo todo lo posible Para salvarle la vida justamente A esa mujer que él más adelante eh, Nos dirá Y nos dirá porque está con nosotros Adolfo Molina desde la provincia Hermanas Mirabal. Adolfo, hermano, bienvenido a la Fuerza Informativa, sobre todo. Grato placer, Adolfo, tenerte con nosotros. Desde que esto comenzó a circular por las redes sociales, nos hicimos partícipe de tu heroísmo. Se colgó justamente aquí, en nuestra sesión de videos virales. Y es que esto ha impactado. Adolfo, bienvenido a Sobre Todo, hermano. Cómo Muchas te sientes. me siento bien, gracias a Dios, gracias por la oportunidad de estar aquí en este día Adolfo, tú eres la persona que sale en ese video sí. que se viralizó, ¿verdad? Sí, ese soy yo Dime algo, ¿qué fue lo que pasó ahí en realidad? Yo iba a recoger a mi amigo Jonathan al aeropuerto uh -huh. y vengamos subiendo Cuando vengamos de allá del aeropuerto, eh, yo naturalmente soy el que manejo porque yo trabajo en la área de Uber Ok, ok Cuando ese día Tú eres Uber allá Ajá, entonces Yo muy soy bien, Uber Muy bien ese día yo me levanto a las 4 de la mañana a trabajar normalmente y ese día le digo yo a Jonathan maneja tú para, para yo descansar un poco y seguir trabajando después que termine. Cuando vengamos subiendo en la ruta 93 norte hacia Lawrence, Así tú es. la conoces, sí, sí, sí. que es muy peligrosa, sí, sí. vengamos subiendo, yo me doy cuenta de que ese carro va metido por allá, por ese lado, por la, la vía rápida. ¿Tú te diste cuenta inmediatamente que había una situación, que sí, había un problema? Sí, porque el carro iba en la línea lenta. Okay. El carro viene, pasó tres líneas para caer a la barandilla. Cuando el carro cae a la barandilla, entonces uno normalmente lo ve, pero cuando yo lo vi de una vez, yo me di cuenta de que la señora estaba inconsciente, que estaba chocando con la pared. Cuando la, la persona estaba chocando con la pared, la mujer, ahí fue cuando yo me mando de una vez para pa el carro. No sé si la primera vez tú te das cuenta que está. no puedo... Eh, eh, ella está, ella está eh, impactando ahí con lo con, con, sí, la... con, la, con la ventana. Con la, okay, okay. Entonces ahí, no sé si tú te fijas, que la primera vez yo no pude agarrar bien el manubrio de la sí, puerta. Sí, sí, sí. Entonces yo lo que hago es que salgo por la calle y ahí es que logro agarrarlo, pero me doy cuenta de que está cerrado. ¡Wow! Cuando, yo, cuando sí. yo me doy cuenta de que está cerrado, ahí es que tuve el gesto con las manos, que yo hago así. Es que a alguien, ahí yo estoy diciendo, alguien que me pase algo para yo abrir la puerta... Para yo romper el cristal Entonces ahí me escucha un dominicano Y avanza un más hacia adelante Cuando él avanza un poquito más hacia adelante Él viene con dos palos como de ese tamaño Y yo le voceo Que rompe el cristal, rompe el cristal Y él lo que hace es que se lo tira adelante a la goma Cuando Para le, frenar el vehículo Para frenarlo, pero entonces el carro va como a 20 millas por hora Imagínate tú y en las nieves Y en la nieve más Entonces el carro lo que hizo fue que se lo voló wow. Cuando se vuelan los palos Entonces el carro quiere meterse de nuevo para la calle entonces ahí se va a provocar un accidente múltiple, tú sabes, todos esos carros chocando y de todo. Entonces yo lo que hice fue que empecé a empujarlo para la barandilla, el carro, con el otro con el otro muchacho. Empecé a empujarlo para la barandilla. Entonces cuando llegamos a la división adelante, ahí el carro choca y ahí vino un policía de una vez, en una, una pick-up, rompe el cristal y abre la puerta y le estaba dando los primeros auxilios a la señora. ¿Qué le sucedió a la señora en realidad? ¿Qué dijo ahí en ese momento? Ella tenía como si fuera un ataque, no sé, así, ella estaba desmayada totalmente. ¿Estaba inconsciente? Sí, ella estaba inconsciente. ¿Qué edad más o menos tenía la señora? Tenía aproximadamente una edad de 55 a 65 años. ¿Estadounidense era ella ¿no? Sí, americana, sí, se wow. le veía en el rostro y todo eso. Eh, luego del de, luego de, de, de, de, de hecho, ¿verdad? ¿esa persona te conoció? ¿Lograste hablar con ella o no? Todavía yo no he tenido la oportunidad de conocerla, de ni ningún familiar de ella todavía, ni nada. ¿Cómo es posible? En ese acto heroico que tú hiciste, yo creo que las cosas buenas hay que reconocerlas. Quizás si hubiese sido una latina, la situación hubiese sido diferente, pero de todas formas, yo sé que tú no buscas eso. Sí, no, no. Tú, que tú sabes no que cuando uno Ay. hace la cosa de corazón, uno no espera nada a cambio y, y mira por pues dónde vamos ahora, tú sabes. Gracias a Dios. D dime una cosa, una cosa Adolfo. Vemos ahí en el video, colóquelo amable por favor nuevamente Tú nunca miraste para cruzar eh, O sea, saliste rápidamente como si fuera flash Mira esto, incluso ese vehículo que está ahí, esa camioneta eh, Tuvo que reducir para no chocarte a ti Sí, esos vehículo yo lo vi también Tú no lo pensaste no, nunca para nunca, actuar Nunca, nunca, porque cuando Dios te pone una misión a ti Tú tienes que hacerla y tú tienes que cumplirla Yo esos eso carro así, yo lo vi en el video así mismo como lo están viendo ustedes wow Veo, veo que la temperatura ahí estaba eh, muy baja, ¿verdad? De, veo sí. la, la nieve. ¿Nunca rebalaste? Nunca. en la, la primera vez, cuando yo trato de agarrarlo, yo le sigo cayendo atrás. Entonces ahí yo voy rebalando. Por eso fue la, que yo me subí a la calle de nuevo para avanzar un poco más hacia adelante y agarrar el manubio bien. Porque yo lo que llevaba en la mente era agarrar el manubio, abrir la puerta y tirarme de cabeza para tratar de, de pararlo. Pero como estaba cerrada la... Te puerta. transformaste en todo un superhéroe ahí. Sí. Wow, Dios mío. Pero sin pensarlo, sin ningún tipo de visión, sin buscar cámara, ni nada de esto. La gente se ha cuestionado mucho. Tu capacidad atlética también, sí. tu, tu, tu forma de correr. Yo mismo no podía, me, me caía ahí dos pasos de edad. Háblame sobre, ¿tú, ¿tú has realizado algún tipo de ejercicios o qué? Sí, yo antes de irme para los Estados Unidos, yo tengo cinco años residiendo allá en la ciudad de Lawrence. Ok. Yo era pelotero Saludo, Saludos, para uh -huh. toda nuestra gente de Lawrence allá, que nos sintonizan a esta hora del día, principalmente para mi querido amigo y hermano Manuel, Frí Manuel Batista, uh -huh. que es un gran dominicano allá, forjador, bueno, de, de aquí, de la provincia de Duarte también, y que tiene dado la oportunidad a mucha gente allá para que siga creciendo para Chiqui y para todos los muchachos por allá. Continúa, eh, Entonces yo, antes de irme para allá, yo era pelotero profesional de Toronto okay, Blue. Ok, yes. Sí. Wow, wow. Bueno, pues mira, el tiempo es oro, como uh -huh. se dice, el oro es oro, pero... Nos gustaría ya en esta parte final, en este minutito, escuchar de ti cómo te has sentido, qué tanto ha cambiado esto tu vida, eh, cómo te sientes hoy en día. Me siento muy, muy alegre, muy feliz, tú sabes, porque hay muchas personas que me han dado mucho apoyo, ha comentado muchas cosas bonitas, y, y estoy, he vivido momentos que yo pensaba que nunca lo iba a vivir. Guau, wow, qué bien, sí. qué bien. Bueno, pues bendiciones, que Dios te bendiga, ¿verdad? Que siga siendo la persona que eres, a simple vista eres un muchacho humilde. Sí. Y bueno, eh, la acción que acaba de, de, de hacer recientemente así lo, lo, lo, lo catapulta, no hay otra cosa que decir. decir, bendiciones para ti y para toda tu familia, ¿verdad? Eres residente en la ciudad de, de, de sí. Salcedo. Sí, sí, ahí vive mi madre y mi familia? Padres, mi familia. Pero yo vivo allá en la ciudad de Lorenz. En la ciudad de Lorenz, sí. bueno. No, muchas gracias, mi hermano, por... Compartí tu, tu sé conmigo y hacemos una pequeña entrevista. Bueno. Eh, y quiero darle un consejo a toda la, la humanidad de que hagan el bien sin mirar a quién y que recuerden que, que vi, no vive para servir, no sirve para vivir. Bueno, bendiciones para este hermano. Que Dios te bendiga, Adolfo. También, hermano, a ti también. Que bueno, desde la provincia hermana Mirabal para el mundo se viralizó con esa buena acción. O sea, se viralizó sin hacer lo malo, sin tener que llamar la atención de manera como todos conocemos. Miren cómo lo ha hecho y bueno, bueno ahí veíamos justamente en las imágenes que la alcaldía de la ciudad de Lawrence los reconoció nuestro amigo Brian de Peña. Ahí están las imágenes. Momento... En que Adolfo, un tamaño grande Adolfo también. ¿Nunca pensaste jugar al eh, baloncesto? No, ay, tengo que ir a... Ahí está a, junto a tu familia, ¿verdad? Sí, esa es mi familia. Tengo que ir al, al estadio de Boston, los Cetis de Boston, Ajá. el día primero de mayo, que me van a hacer un reconocimiento Ajá, allá. Bueno, pues felicítanos por allá a, a, al, Horford, <risa> a al Horford. Ah, sí, sí, a Horford, quiero nuestro. verlo a al Horford. Sí, a al Horford. <risa> Nuestro dominicano estrella de los Certis de Boston. Al corte comercial, junto a Adolfo, ayúdame a decir sobre todo, después que diga la fuerza informativa. Okay. No le cambie porque al regreso mucho más. Destaque su fuerza informativa. Sobre, sobre todo. todo. Qué bueno.